Me he encargado de que a ti no te falte nada Te he protegido desde siempre mientras amas el tiempo Mis suelos no te acompañan pero al final ya no estarán porque tú las apartas Te entregué el suplido por el cual estás respirando Que cada vez más se contamina al pasar los años La nube gris te alcanzará y tú estarás atrapado Y sabiendo de esto que hacen, miran hacia otro lado Tú eres el único perjudicado, percatate Tú te quedarás y yo tanto lo seguiré Pasa del pero a persistir para no perecer Si esperas a algo más, solo más vas a perder De lo que colorea tu entorno y el de todos Verás cómo pierde su tinta ya si va de verde a plomo Usa tus productos mensuales me ya si sigues, no te quedes esperando a que yo lo limpie. Si sigues maltratando todo lo que te he dado, no habrá más para usar que lo que tú has ensuciado. Lo que más contaminas es tu vida y la de los siguientes todo por no saber utilizarlo. Si sigues maltratando todo lo que te he dado, no habrá más para usar que lo que tú has ensuciado. Lo que más contaminas es tu vida y la de los siguientes todo por no saber utilizarlo.